Ayer a un amigo que ayer hizo una llamada en razón de que eh, iniciáramos el lunes con la situación dada en Cuba, donde gritos de libertad se han hecho eco a través de las redes sociales y que nosotros como país interconectado con el hermano país de Cuba eh, hemos replicado y entendiendo que allí se requiere por nosotros como pensamos, del país democrático, democrático, a lo que Luis Abreu nos llamó y finalmente debimos de invitarlo como una especie de oportunidad de réplica o de explicación de lo que está sucediendo en Cuba. Buenos días, Luis. Es abogado y a la vez egresado del Instituto de Yo fui. Comunista. Yo estudié del, en la Escuela de Formación del Cuadro Comunista de, de La Habana. De La Habana. Ahí usted está, estuvo eh, en Cuba. Sí, hace muchos años. Gracias a ustedes por la invitación. Coño, espérate. Eh, de sí. Agradecido de estar aquí y ustedes entonces pues, como se trata de una entrevista pues tienen la palabra para que me pregunten. ¿Qué tiempo usted duró en Cuba? No, yo solamente duré un año. Un hace año. Muchísimos años, 83, 84. ¿Usted es abanderado del comunismo? Yo soy abanderado, yo defiendo las ideologías comunistas. Para la gente, eh, eh, Luis, vamos a tratar de hacer la, la entrevista que sea un poquito didáctica, eh, quizá las nuevas generaciones que no han estudiado esas eh, corrientes, eh, quizá pudiéramos darle un, una pincelada de lo que es, como ustedes lo ven, el comunismo y el socialismo, y de lo que es, y de lo que es el capitalismo, y entonces para poder poner en contexto la, la situación de Cuba. Fíjate, el, el comunismo por definición es una aspiración, en la cual se busca eliminar la sociedad de clases. Y que se, se busca crear una sociedad de igualdad entre todos los seres humanos. Convivencia comunitaria. Eh, sin embargo, Igual. se considera en cierto sentido como una utopía lograr esa fraternidad entre todos los seres humanos en igualdad de condiciones, pero esa es la aspiración. La aspiración. Ahora, como las utopías nos invitan a avanzar, Siempre hay que caminar hacia el mayor nivel de, de perfección. Esa es la utopía, decía alguien, una invitación a avanzar hacia los lo fines que uno desea. Ahora, ¿qué es el socialismo? El socialismo está concebido como una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo. El socialismo es el espacio intermedio donde se trabaja, en la dirección de construir el comunismo. Ahora bien, es la fase más difícil, la de mayor peligro, porque mientras existe el capitalismo y mientras existan las grandes potencias económicas del mundo, y en este caso hablemos de dos grandes potencias en la humanidad que son Estados Unidos y, y Europa, indudablemente, que los obstáculos, Lo los escollos, a, a los, los agres, la, las agresiones contra estos pueblos han sido permanentes y Cuba es el ejemplo histórico de esa agresión permanente a los fines de evitar que avance hacia su meta, hacia sus objetivos. Ahí Entonces, mismo, cuando ustedes hablan, ah, perdón para concretar, del el, comunismo, el no, porque el comunismo no ha prosperado en ninguna parte, es que el comunismo no ha no, sido, ha no ha sido instaurado, no se ha, alcanzado, eh, eh, no se ha alcanzado en ninguna parte del mundo. Y se ha quedado en la etapa eh, socialista. Se ha quedado en esa etapa incluso reducida, porque solamente Cuba ha logrado, eh, Vietnam, China, China, claro está, y, y eso es bueno tenerlo claro, uno tiene una ideología. Uno tiene una idea de lo que uno quiere. Sin Pero embargo. Es un comunismo sí, como sí, una, un socialismo capitalista. Sin embargo, sin embargo, Pero, sin embargo eh, lo que te quiero decir es que, independientemente de la ideología política que tú tienes, la política se realiza en el día a día. Sí. Entonces, tú tienes que readecuar tu propuesta política a lo que son las circunstancias históricas de los pueblos. Una cosa una cosa, perdón, es la estrategia el fin que tú pretendes lograr, y otra cosa son las tácticas políticas. Por eso tú me preguntarías a mí, ¿hay posibilidades en República Dominicana, en los actuales momentos, de construir una fuerza política eh, puramente de izquierda y que tenga como meta la insurrección para la toma del poder? Yo diría que no diría que no porque porque las circunstancias históricas, la coyuntura mundial te imponen otro tipo de sí. elecciones tipo. libres. Sí. ¿Dónde? Digo, tú favoreces que entonces en vez de la insurrección para alcanzar yo creo que la República Dominicana si queremos avanzar debe ser a través si de la queremos avanzar del voto hacia la meta que nosotros queremos tiene que, tiene que construirse un proyecto electoral que sea la superación sea de lo existente. Luis, pe, pe, pe. Que es uno de, de los pilares uh -huh. de la democracia que pareciera que contraviene a los intereses del socialismo, que precisamente nosotros criticamos. Sí, eh. Porque incluso hace de, de, de la ideología socialista un, un sistema totalitario. Sí. Y es lo que Cuba, nos, el reflejo que tenemos de Cuba, y es lo que nos motiva a, a percibir que se ha reaccionado a ese estado totalitario, aunque usted dice que es una democracia socialista. Eso te lo dije, pero, sí, eso, eso pero te lo dije permiso, ayer fuera. Eh, Todavía no lo he dicho, ah, bueno. Te lo voy bueno, a decir. Si, permítame un, un segundito, sí. ahí, ¿verdad? que es muy interesante la parte en la que te estás introduciendo, pero sí. usted habló en principio, sí, porque yo quiero dejar claro la parte conceptual. Ah, bueno, la Por conceptual. ejemplo, usted habló del comunismo desde su punto de vista como la, la eliminación de la sociedad de clase. Perfecto. Habló del socialismo como una transición entre el, capital, entre el capitalismo y, y, el, el, comunismo. y el, comunismo, el comunismo. Pero entonces ahora... ¿Qué es para usted el capitalismo? Para que quede eso claro y entonces comencemos ya okay. con la parte del tratamiento de la situación de Cuba. Bueno, el capitalismo, el capitalismo? El capitalismo tiene como base fundamental la explotación del hombre por el hombre. La propiedad, ha cambiado desde la, la La propiedad privada sobre los medios de producción. El capitalismo tiene como lógica la ganancia. Y en área de su ganancia no tiene escrúpulos. Correcto. Eso eh, es neoliberalismo. Si tú estudias la historia del desarrollo del capitalismo, este ha sido tan perverso y tan malvado que en su proceso de desarrollo histórico, en aquella llamada lucha de libre concurrencia, indudablemente las fuerzas económicamente más poderosas aplastaban por la vía del dinero a las fuerzas económicas más débiles. E incluso, el capitalismo es tan maldito, y escúcheme la expresión, que generó dos guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial fueron disputa entre intereses capitalistas a los fines de la distribución del mundo entre ellos con la salvedad que la primera guerra mundial dio como resultado el triunfo del socialismo por primera vez en la humanidad el triunfo de la revolución socialista de octubre en Rusia sí. que se establece que la segunda guerra mundial es la continuidad de la primera pero con un elemento nuevo Todas la potencia de la humanidad se unieron entre sí para impedir el desarrollo de la revolución triunfante. Y ese monstruo que fue Hitler se desarrolló sobre la base del apoyo que le dieron toda la potencia capitalista de la humanidad hacia los fines de que pudiera derrotar a la Unión, a, a la, a, a la unión Soviética. Sin embargo... Los países capitalistas que participantes en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, Francia, etcétera, contra Japón, contra, contra Alemania, fundamentalmente, con, contra Japón, Alemania e Italia, fundamentalmente, pasaron a formar parte de los, de los llamados aliados mm. cuando Hitler puso de manifiesto su objetivo básico, que era la eliminación de, la, de, la, de toda la raza de la humanidad para... Para crear, una... para crear una raza nueva que cometieron crímenes atroces y apropiarse de la humanidad. En ese momento es que las demás eh, potencias del mundo asumen con decisión enfrentar a Hitler. Sin embargo, le cabe, por ejemplo, a Stalin, independientemente de los errores que se le puedan atribuir, ser la vanguardia que logró eh, derrotar al hitlerismo, es dar un curso nuevo en la, en la humanidad. O sea, la Unión Soviética fue la que hizo más aporte, fue la que aportó 20 millones de muertos a la lucha por la democracia en el mundo. La no existencia de la Unión Soviética en aquel momento encabezada por Stalin Hubiese, hubiese significado la aniquilación de la humanidad por parte de Hitler. Son hechos históricos que están Interesante. ahí. Claro, Pero claro. Hechos históricos que Dado están ahí. Entonces, ahora bien, la vamos... De, de vamos lo, por... De tu concepción capitalista o del capitalismo de la explotación del hombre y la riqueza aplastante o criminal, como tú lo has puesto. Entremos al interreno del año 1959. Y... Il y el levantamiento en Cuba. Una frase que se hizo viral en aquella época, que pareciera que la revolución no perseguía, per se, ser comunista o socialista, porque incluso quiero que me, me, me identifique, si es cierto, que en los primeros pasos de llegar, de acceder a la revolución, se manejaba ya lo que era una estructura barrial de seguridad interna creada por el sistema. No, eh, un momentico. No, pero es que... Espérate. Entonces, eh, cuando, es? entramos, no, porque, ahí, cuando más, entramos ahí, cuando entramos ahí, que fideles comunistas que me pongan en la lista. Esa frase ¿tú la recuerdas? Yo realmente no, no conozco Exactamente la frase, pero déjame decirte lo siguiente Y se dio en la República Dominicana Cuando se confronta una dictadura Convergen diferentes sectores, diferentes ideologías En contra de la dictadura Indudablemente que en la lucha contra la dictadura Al final de cuentas se va a imponer La fuerza que tenga mayor preponderancia en esa lucha Y que sea la que haya hecho los mayores aportes al derrocamiento de la dictadura, sí. entonces no es eh, extraño que en la lucha contra la dictadura de Batista coincidieran diversos sectores. Ahora la vanguardia de esa lucha no fue el Partido Comunista Cubano que nació en el 75, movimiento 26 de Julio, con el asalto del Moncada en el 53, sí. con la expulsión del país luego de haber logrado con grandes batallas la la deportación de los, de los apresados. Y en definitiva, todo eso tuvo un de una gran lucha encabezada por Fidel, fundamentalmente. Por eso aquella célebre frase, cuando, cuando se le enjuiciaba, la historia me absolverá y se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Porque a mí me, yo quería entrar en un aspecto en concreto. Dígane. Hablamos de democracia y dictadura. Sí y lo que usted me ido repitiendo antes de la entrevista la eh, libertad que gritan eh, los ciudadanos no eh, en, Cuba en Cuba no hay en Cuba no hay en este momento una confrontación entre un sector político de la sociedad organizado que esté enfrentando a lo que ellos denominan una dictadura en Cuba hay una confrontación entre dos sistemas el sistema socialista que es lo que significa la revolución cubana y el imperialismo norteamericano que siempre ¿Tú crees que está la incidencia está. de que lo motivó eh, sí, sí. los son? Estados Unidos, pues yo claro, difiero de pues ti pues claro que una sí. Una preguntita, una preguntita. Eh, ajá, está eh, sí. bien. Eh, eh, Luis. Usted ha hablado, por ejemplo, de los países que tienen establecido el régimen eh, eh, comunista, China, Vietnam, Cuba... Yo te he dicho... Quizás dije pudiéramos que, situar ahí te, a dije que no, te dije que no hay. No, dije... bueno, es vamos a decir no, que son socialistas. Que te, dije que, sistema... te dije que hasta este momento... Bien, entonces están en transición. Entonces, Podríamos decir que ese es el modelo eh, a seguir por todos los países del mundo. Eh, que, una, que la persona, eh, de acuerdo a lo que nos llegan las informaciones, eh, no tengan eh, eh, derecho a la expresión, de, de libre pensamiento, que se le corte el Internet, eh, por ejemplo, ah, como es en el caso de ahora que hay una protesta eh, supuestamente masiva y no. que el gobierno ha limitado el rato. No, no hay una protesta supuestamente masiva. Masiva fue lo que pasó ayer, que 15.000. Le mil digo mil, porque nos llegan que a, si a, a No, a no, tú. En 22 pueblos. En, en Cuba ayer se realizaron mil mítines durante el ah. día en apoyo a la revolución. Yo no te voy a okay, negar... A usted solamente le llegó la parte de yo No, te voy a, no, no. No, no, te voy a negar. No te voy a negar que hubo. Ok. Porque son, el, el hecho está ahí. Ah, ok. Alguien preguntó Y que hubo, viol, y que hubo violencia de parte de esos manifestantes que incluso irrumpieron in, en un lugar de abato de alimentación que no es de Díaz Canel. Uh -huh. Que no es de un empresario privado, sino que es de la, de la colectividad. Entonces, Mira, entonces... ¿hay escasez en Cuba? Pero claro que sí, pero claro, pero no desde ahora. Dos personas. Desde siempre. Han ahora, ahora, ahora, ahora, nuevo, ahora eh, ¿por, el, el, el, ¿por qué hay escasez en Cuba? porque qué? Eh, díganos, por, ¿por el bloqueo de Estados Unidos? ¿O no hay bloqueo? Sí, claro, el bloqueo. sí, pero. ¿O no hay bloqueo financiero? ¿O no hay bloqueo económico? ¿O no hay conspiración permanente? A través de todos los medios. Tú hablabas ahorita. Pero a mí me luce es que, que lo de ayer fue que un asunto espontáneo. Que se interrumpió eh. el internet. Señores, si el, eh, eh, en la guerra se pelea con las armas que usted tenga. No, pero eso, y eso el objetivo es consulta, Luis. Y el objetivo del agredido es detener al agresor. No, pero si eso el internet se convierte. Oye, si el internet se convierte en un arma de conspiración, de llamar al odio, de llamar a la muerte. De llamar al crimen y el Estado puede entonces impedirlo sin tener que derramar una gota de sangre. Entonces está bien. Pero eso dictadura, porque, entonces, entre, no democracia. No, no, no. La gente no el se problema es lo siguiente: la democracia aquí y en toda parte tiene límites. Aquí claro. tenemos una constitución de la República que tiene un cóctel como de, de 37 derechos fundamentales: el derecho a la expresión. Está consagrado. Sí. Pero usted es responsable claro, de claro, tus actos. Claro. Tu salto y de, y de tu profesores. opiniones. Pero, pero tiene que haber medidas y tiene, ulteriores. Y tiene, y, bueno. tiene, y tiene que responder por ella. Si, tan, si transgrede la norma establecida al efecto. Entonces, pero tiene si que la, ser guerra, después de la guerra es mediática. Hey. Es, es fácil ser comunista, en un país libre y no estando allá, dice un amable es televidente. Que, es que ustedes están no hablando de libertad y me imagino que toman como parámetro República Dominicana. Bueno, el concierto de eh, Naciones Libres. Mira, no, el, el, el concierto de Naciones eh. Libres no, si, si libre lo componen si 198 de libertad, países. Si hablamos de la libertad que ustedes quieren, en Cuba ustedes nunca van a ver la libertad de un congreso de narcotraficantes, de un congreso de riferos. ¡Ay! De deportados de Estados Unidos ay, no, ay, Ahí, no lo, voy, es. en, ahí esa, no lo voy a parar En, en, esa, la puso muy dura en ahí. esa En esa libertad Ustedes no van a ver a Cuba Ustedes no van a ver a Cuba En no un proceso de libertad que ponga un servicio de salud pública Al servicio de ese pueblo a privatizarlo Porque Coño, en Cuba Me puse pensar en Cuba, ay, Dios, en, Cuba, en Cuba De manera fundamental La gente no conoce De casa de empeño la gente no conoce de comprar recetas pero me dicen que, la gente que, no que, que, conoce. que casi no hay comida ya gente, me dice. claro, bueno, de hecho, claro que hay limitaciones de hecho, o no tenemos un bloqueo que impide mira, que llegue hasta la medicina a un de pueblo. hecho en esa parte entonces, no mira, entonces, lo del congreso, no, lo del congreso no, nosotros, eh, yo quiero que lo analicemos y va a tener que en volver en Cuba no va a haber libertad y hay en República Dominicana que se dice que hay 77 mil puntos de droga Dios mío. y que genera más de 5 mil millones ¿No de semana de a la policía y a quienes manejan eso. Sí, esa puso, libertad no lo va a haber en Cuba. Tiene que evitarlo. En Cuba debe haber un congreso con barrilito, con cofrecito, interesantes negociando hey. contratos. Entonces, esa libertad hey, no, me no a pensar, la va a haber en Cuba. Gracias. Hey. Es, esa libertad no la va a haber gracias no a pensar, eso gracias de libero, Luis, Luis Abreu de los con nosotros lo puso duro al final y, se, volver, y defendió no el criterio que nosotros como, como oh, país gracias. democrático ciertamente lo tenemos como un gran flagelo okay. el tener una decisión de votar por individuos a pesar mira, de su forma de lo, lo, vida... Lo dejó de último para cerrar con eso. No calentó la pista. Tiene que volver, Aquí Luis. Todo ellos te de manera espontánea. Las sí. mismas circunstancias. Tiene llevar, que volver, Ahora queda así. te comprometo a que regreses para que le demos continuidad a, a esto. Y a le digo viene, pues, y le digo a usted, a la Luis. La sedutora, creo que si buscan las, la, lo que ha generado actualmente esas protestas, creo que no está al, al, al, de verdad a nivel de los Estados Unidos que es producto ah, vamos, de la escasez empleado sí. del imperio. Bueno, pues gracias, cuando... Luis, tiene que bueno gracias vamos a una pausa regresar más contenido gracias, señor gracias Luis